Las prácticas de los estudiantes de la Universidad Pedagógica en el marco del convenio con la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá han favorecido el diseño y ejecución de iniciativas que han impactado de manera positiva en niñas y niños. Este programa hablará de las reflexiones y enseñanzas de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas del distrito. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 24 de septiembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.